Cambiar la dieta, ninguna dieta específica nos ayudará a perder grasa en las extremidades, pero alimentarnos correctamente nos ayudará a llevar una nutrición equilibrada y sana y a perder peso sí, en todo nuestro cuerpo en general, además el truco de quemar más calorías de las que se consumen es una verdad absoluta, por lo que lo mejor es tratar un plan alimentario con alimentos saludables y al mismo tiempo poco calóricos. En este sentido, las frutas rojas, moradas o azules, o las más ácidas, y los vegetales verdes, rojos, naranjas, amarillos, etc., deberían ocupar un lugar principal en nuestra dieta, pero también otros alimentos como los huevos, las carnes rojas o blancas, el aceite de oliva, el aceite de coco, la quinoa, el amaranto, etc. También es importante consumir productos ricos en fibra por su efecto saciante, como la avena sin gluten por ejemplo y todos los superalimentos que puedas. Busca en YouTube Superalimentos Salud con Mari, allí te dejo toda la información sobre ellos y cuáles son. Por supuesto, como te digo, el consumo de estos alimentos debe ser normal y sin exageraciones ni restricciones tampoco. Recuerda que si no consigues algún superalimento en tu ciudad, te lo dejo en mi tienda online abajo en la descripción del video, allí lo solicitas a Amazon igual que si lo hicieras por su página normal, sin sobreprecios y te llega directamente a tu casa. Hay que darle prioridad a las grasas o colesterol bueno, no al colesterol malo, para nuestro organismo y cerebro, vegetales verdes, carnes, etcétera, como ya te dije, es decir, comiendo más sano y con menos azúcares y carbohidratos dañinos, lograrás la meta deseada. Ejercicios diarios. Hacer comidas saludables y bajas en calorías será suficiente ya que la nutrición es el 90% de todo, pero si lo acompañamos de un plan para hacer ejercicios o deportes que nos hagan trabajar más y reafirmar nuestro cuerpo como caminar, por ejemplo, mucho mejor que mejor, ya que los ejercicios son el 10% del trabajo. Abajo, en la descripción, te dejo algunos artículos deportivos que te pueden ayudar para que realices de una forma más fácil tus ejercicios diarios. Pero aunque todo deporte y ejercicio es bienvenido, algunos pueden ayudarnos más a conseguir el objetivo de adelgazar que otros. El primer consejo es el ejercicio aeróbico, como por ejemplo caminar como ya te dije. Todo lo que puedas y siempre que puedas. En mi caso personal, no uso casi el bus en mi ciudad ya que llego a casi todas partes caminando. Lo que hago es que si tengo algo puntual que hacer a una hora específica, salgo una hora antes para irme caminando y aprovechar de respirar aire puro y hacer algo de ejercicio diario. Otro ejemplo es subir las escaleras en vez de utilizar el ascensor. Sí, esto te desarrollará las piernas, te las pondrá duras y contorneadas y los glúteos también se fortalecerán como piedras. Es decir, tendrás glúteos y piernas fuertes y sin celulitis en cuestión de meses. ¿Queda flojera? Pues sí, a veces da, pero no hay de otra, ya que todo en este planeta requiere un pequeño sacrificio de nuestra parte, y créeme, este tampoco lo es tanto, a menos que estés discapacitado, claro, o algo más te lo impida como por ejemplo el estar siempre muy justo de tiempo. Otro ejercicio aeróbico que debemos incluir en nuestra rutina diaria, si nos gusta, es correr, nadar o andar en bicicleta, ya que son entrenamientos cardiovasculares buenísimos, que hace que nuestro cuerpo aumente la frecuencia cardíaca y respiratoria y si lo disfrutas y tienes las condiciones para hacerlo, pues mucho mejor. Además de fortalecer órganos vitales como el corazón o los pulmones, el ejercicio aeróbico es perfecto para quemar calorías, además de la buena nutrición por supuesto. Cuando se trata de adelgazar, cada uno tenemos nuestras propias necesidades. Hay personas a las que se le acumula toda la grasa en el abdomen, pero en el resto del cuerpo no tienen ningún problema. Otras apenas tienen cauchitos, pero a cambio la grasa se les concentra en otras partes del cuerpo, sin que puedan evitarlo como por ejemplo en las piernas o glúteos. Cada caso es diferente. Cuéntame abajo en los comentarios dónde se te acumula la grasa. En lo que coinciden muchas personas es que sus problemas para perder peso es que se les acumula la grasa en las piernas. Todos tenemos algo de grasa en las extremidades inferiores, pero cuánto tiene cada uno, eso ya depende de cada individuo en particular. Lo primero que hay que tener en cuenta es que diversos estudios coinciden al señalar que cuando se quiere adelgazar se hace en todo el cuerpo y no focalizando la pérdida de peso en un lugar concreto. Sin embargo, sí es cierto que algunos ejercicios ayudan a que el proceso de adelgazamiento sea más efectivo en unas partes del cuerpo que en otras. Por ejemplo, si es en el abdomen es bueno que realices abdominales, si es en las piernas pues que camines, corras, etc. Si es en los glúteos que subas escaleras, hagas sentadillas y también camines. Es decir, que focalices los ejercicios en esos lugares donde más problemas tienes. Reduce el consumo de alcohol, casi todas las dietas contemplan este punto, ya que el alcohol nos proporciona calorías vacías nutricionalmente, que son muy difíciles de eliminar. Además, cuando se consume una importante cantidad de alcohol, se suele producir un efecto arrastre, generando más apetito y por tanto más ganas de comer. Si eliminamos las bebidas alcohólicas de nuestra dieta, daremos un paso muy importante para adelgazar dormir lo suficiente. Otro truco para adelgazar es dormir las horas suficientes. El sueño es fundamental para regular las hormonas relacionadas con el apetito, como la lectina y la grelina. Por lo que si existe una falta de sueño, se puede provocar un aumento de la grelina, que estimula el hambre, a la vez que se reduce la producción de lectina, que es la encargada de quitarnos el apetito. La media, aprobada por diversos organismos internacionales, recomienda dormir entre 7 y 9 horas diarias. Dormir bien, abandonar el estrés o eliminar el alcohol de nuestra dieta son consejos muy importantes para comenzar a adelgazar. Todos estos consejos nos ayudarán a adelgazar en todo el cuerpo, por lo que nos desharemos de la grasa acumulada en las piernas y abdomen también. Bajar el nivel de estrés hay que tener en cuenta que sufrir altos niveles de estrés puede ayudar a comer más y por lo tanto a subir de peso. Al controlar esta parte nada fácil de nuestra vida, también habremos dado un paso importante para adelgazar y eliminar los kilos que nos sobran. Busca mi video de estrés Salud con Mari en YouTube, allí te dejo excelentes recomendaciones para controlarlo. Espero que esta información te haya podido ser de ayuda. Si es así no olvides suscribirte, compartirla y dejarme tu valioso comentario abajo y tu dedito arriba si te ayudó. Y que pases un feliz y maravilloso día.